Esta grabación es para ti, con mucho amor de la comunidad de Living Miracles y de Elena Rodríguez. Hoy damos inicio a nuestro sexto repaso, y esta es la introducción. Para este repaso, utilizaremos solo una idea por día y la practicaremos tan a menudo como podamos. Además del tiempo que le dediques mañana y noche,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 de cualquier clase de cautiverio e invitar de nuevo el recuerdo de Dios. Con esto en mente, demos comienzo a nuestras prácticas en las que repasaremos detenidamente los pensamientos con los que el Espíritu Santo nos ha bendecido en nuestras últimas 20 lecciones. Cada uno de ellos encierra dentro de sí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 Además de estas aplicaciones especiales de la idea diaria, no añadiremos unas cuantas expresiones formales o pensamientos específicos para que te ayuden con tu práctica. En lugar de esto, le entregamos estos momentos de quietud al maestro que nos enseña en silencio, nos habla de paz e imparte a nuestros pensamientos cualquier significado que puedan tener.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 al que se le ha entregado, según practicamos día tras día, avanzando hacia el objetivo que Él fijó para nosotros, dejando que nos enseñe cómo proceder y confiando plenamente en Él para que nos indique la forma en que cada sesión de práctica puede convertirse en un amoroso regalo de libertad para el mundo. Lección 201 Repaso de la lección 181 No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Confío en mis hermanos, que son uno conmigo. No hay nadie que no sea mi hermano. He sido bendecido con la unidad de la que gozo con el universo y con Dios mi Padre, el único creador de la totalidad, que es mi ser, el cual es eternamente uno conmigo. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Amén.